Dale, mira, ya se fue, ya no se ve por todo eso, estaba allá lejos. Vénganse, dale, pedalea, pues Seba. Esto es para que ustedes vean las aventuras que uno tiene a nivel urbano, en los caminitos del monte por la noche. Y yo estoy con mis dos hijos, uno que tiene seis... Cumple 7 ahora. Cumple 8, perdón. Y la otra que cumple 10. Y miren, miren que chévere. Y estos son los caminos que nosotros queremos proteger. vamos tranquilitos por aquí. Pero, Ale, si las vacas y los toros se pasan hasta por todas las calles de Ponce y los caballos, que tú veas una vaca en el monte, eso es normal. Si ves la vaca en la calle, entonces es que está mal, y eso se ve todos los días en Ponce. Está haciéndolo de show. ¡Ay, dale! Tiene el caminito! ¡Van bien, van bien! Ahorita, ¿a cuál camino tú dices? ¿A cuál? Dale, dale, dale. Mira un león. Ah no, es un gato. Mira, mira los gatos. Cuatro gatos. ¿Qué? Allá atrás, bien, cuatro gatos sentados. Vamos por aquí.